La doctora Gaya imparte los cursos indígenas, Estado y Nación en América Latina y Estado, Nación y la Cuestión Indígena en la Zona Andina en el posgrado en estudios latinoamericanos. Eh, dentro de sus investigaciones, ahorita en curso, son nacionalismo y cuestión étnica en Bolivia y Paraguay, unicidad, pluralidad y comunidad, debate sobre el Estado latinoamericano desde los pueblos indígenas. Le damos la bienvenida a la doctora Magalán. Este, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la confianza y te escuchamos. Muchas gracias eh, por la invitación, la presentación. Eh, sí, De, de hecho, eh, tanto el proyecto que mencionaste eh, sobre los debates sobre el Estado y Nación en América Latina, lo compartimos con el doctor Cerna aquí presente, y lo mismo con eh, algunos cursos de posgrado latinoamericanos que eh, tratan justo de, entre, de, de la relación entre el Estado y las poblaciones indígenas en América Latina. Yo me especializo sobre todo en la zona andina, eh, por eso aquí a lo mejor va a sonar un poco extraño, exótico, porque ustedes eh, a lo largo de todo el curso se concentran sobre todo en México. En ese sentido, lo que voy a exponer eh, nos puede servir de manera comparativa. Vamos a ver algunas similitudes con eh, lo que observamos eh, en México y algunas diferencias también. No es lo mismo la formación de esta nación en México y su relación con poblaciones indígenas que en algunos países de América del Sur, por ejemplo Bolivia eh, o Perú. Eh, pero ese justo va a ser el ejercicio, van a ser puentes y ver desde la perspectiva más latinoamericana lo que están trabajando en el curso. Eh, por eso me voy a concentrar primero en cómo nace, cómo surge el Estado-Nación en algunos países de América del Sur, no todos, sobre todo me voy a concentrar en los países que comparten cierta historia esa historia es la historia de Tabantinsuyo. Eh, Tabantinsuyo fue el Imperio Inca eh, como aquí en, en México conocen el Imperio Mexica en los Andes, sobre todo lo que marcó de esa historia es el Imperio Inca, Tabantinsuyo, que eh, cuando hablamos de la población indígena por supuesto vamos a hablar también eh, de la población indígena de las tierras bajas, que se llama, ¿eh? no solo la población andina que vive en Los Andes en la montaña alta, sino también tenemos en esos países la zona amazónica eh, donde las poblaciones amazónicas no comparten esa historia de Tobatinsuyo, pero sí comparten la historia de la frontera eh, contactos con el imperio de Inca entonces vamos a hablar de Ecuador de Perú de Bolivia, de Chile deberíamos también hablar de Argentina pero me concentraré sobre todo en, en estos países Ecuador, Perú, Bolivia y Chile eh, para hablar de eh, formación de esta nación y también actualmente de los movimientos indígenas de la reacción de parte de las poblaciones indígenas de sus países frente a las políticas estatales ¿Por qué esa historia de Tabatíazú es tan importante? Porque la memoria, eh, no solo la costumbre, no solo eh, la historia que se sigue viviendo eh, por los eh, pueblos, sobre todo el pueblo quechua, quichua y aymara, eh, sigue viva sino también eh, la memoria, esa es recuperada para eh, la acción política. Y hoy en día, por ejemplo, los movimientos indígenas andinos eh, hablan mucho de aquel pasado, de Tawak de del imperio Inca, incluso la bandera que usan, la huipala, es la bandera recuperada del simbolismo Inca, que son los colores de arco iris. Eh, en ese sentido, los pueblos indígenas, no solo de la zona andina, también lo sabemos en México, se recuperan las memorias largas, tanto locales como esas memorias de algo más regional como fue el imperio entonces el estado en, en, en América de Sur en esos países se va a formar sobre esa base prehispánica que sobrevive hasta hoy en día y es muy importante tenerla en cuenta ese mapita nos muestra eh, ya las primeras divisiones en la época colonial entonces la conquista, tenemos la colonia para de manera así rápida porque no, no voy a tener tiempo de contar todo con detalle pero son como elementos que tenemos que tener en cuenta lo prehispánico también la colonización y después es, la colonia cómo van a influir en la formación de las sociedades en, en el cono sur en la zona andina también y los estados y vemos que esas divisiones administrativas van a ser bastante arbitrarias que no corresponden a las divisiones geográficas o divisiones étnicas o lingüísticas no respetan eh, las formas anteriores y aquí por ejemplo podríamos mostrar eh, lo que va a ser el eh, futuro territorio de Bolivia en los tiempos coloniales son diferentes gobernaciones como audiencia de charcas, gobernación de Santa Cruz una parte de Bolivia va a responder al virreinato de Lima y la otra parte a la gobernación de, después del virreinato de Buenos Aires eso también nos va a hablar cómo después un estado-nación como va a ser Bolivia, surge ya con esas divisiones históricas impuestas también por la colonia y aquí vemos después de las reformas borbónicas cómo se establece ya una nueva administración división por virreinatos y justo como Bolivia por ejemplo, pasa a, eh, al virreinato de La Plata con la capital en Buenos Aires y aquí las guerras con la independencia vemos por allá México pero nos vamos a concentrar en el sur y eh, vemos también esa arbitrariedad en el nacimiento de las nuevas repúblicas en ese proceso revolucionario de la lucha por la independencia donde Venezuela, Colombia y Ecuador inicialmente van a formar un estado la Gran Colombia y que después se van a dividir en ese sentido Ecuador podría decir que él luchó por su independencia contra Gran Colombia y no contra España dentro del mismo Ecuador vamos a tener por ejemplo zonas, localidades como Guayaquil que siempre va a subrayar eso que luchamos más bien contra Bolívar y su proyecto que contra los mismos españoles por ejemplo en Perú, Lima va a ser la capital realista que va a defender hasta eh, digamos, el último momento la corona española y no, como en Venezuela no van a surgir allá movimientos desde eh, capas bajas del ejército ni juntas de gobierno, ni ningún esfuerzo de, de independencia entonces en ese sentido vamos a ver que el proceso de independencia también eh, es muy diferente dependiendo de la, de la zona y eh, eso nos va a hablar también de las nuevas élites, nuevas viejas élites que empiezan a dirigir las nuevas repúblicas ¿sí? en el caso de Perú y Bolivia, esas nuevas élites van a ser oligarquías de siempre más realistas que revolucionarias, que independentistas que aceptan la independencia porque no tienen otro remedio pero van a conservar totalmente las relaciones eh, coloniales con los pueblos indígenas, por ejemplo y vemos también aquí eh, que Bolivia todavía tiene el acceso al mar ¿sí? y que hoy en día ya no lo va a tener que Chile eh, es como la mitad del Chile que conocemos hoy y ese Chile termina donde empieza así llamado el Estado Mapuche el Estado, entre comillas porque no es la forma del Estado que conocemos sino el gran territorio Mapuche que por toda la época colonial está dominado por la población Mapuche entonces Chile eh, luchando por su independencia en el siglo XIX, después se va a expandir contra la población mapuche, contra la población indígena y ese va a ser uno de los temas que nos va a interesar eh, así podemos ver que no todos los pueblos indígenas fueron, fueron conquistados o dominados eh, hace 500 años como muchas veces habla el, el, el, el discurso, incluso del mismo movimiento indígena, 500 años de resistencia ¿no? para conmemorar eh, 500 años de descubrimiento, así llamado descubrimiento de comillas, y la conquista y la colonización. Eh, por ejemplo, el pueblo mapuche va a hablar de 200 años y va a hablar más bien de la conquista hecha por la República de Chile. Eh, algo parecido a pasar con los pueblos indígenas en la Amazonía, de las Tierras Bajas, que en muchos casos fueron eh, conquistados eh, ya en el siglo XX, incluso en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, todo eso para ver toda la complejidad, que no es ni la, ni la conquista ni la colonización ni la resistencia, ni todos los pueblos son iguales eh, y ni la formación de las repúblicas fue tan fácil y como natural, como dicen algunos, ¿no? Fue un proceso complejo. Y ese es el mapa de hoy. A ver, como a veces desde México no, no recordamos muy bien cómo están ubicados los países allá en el sur, pues para recordarlo un poco, vamos a ver Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Hay que recordar eh, cómo se formó el Estado Nación Latinoamericano, ¿no? en América Latina, que a pesar de diferencias locales, por supuesto, eh, va a compartir ciertos rasgos. Y eh, muchas veces el Estado Nación Latinoamericano se define en contra, o en contraste más bien, con el proceso europeo. ¿Sí? Es también cierta mirada egocéntrica que el Estado-Nación surge en Europa, y es lo modélico, y lo vamos a comparar entonces con América Latina. Yo aquí no quiero tanto comparar con Europa, sino eh, subrayar algunos puntos importantes que tuvieron el impacto en la formación de ese Estado-Nación latinoamericano. Eh, sabemos que ese Estado-Nación va a surgir en el proceso de independencia, que eh, es la independencia política criolla de la colonia española, pero no es una independencia, por ejemplo, cultural. Esa élite, esa oligarquía criolla, conserva mucho del colonialismo mental, colonialismo cultural, colonialismo en las relaciones con las poblaciones indígenas, por eso, como dijo González Casanova, vamos a hablar del colonialismo.